Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Gracias y quédense a verlo. En este video vamos a tratar de cómo limpiar el violín, de todas las formas. La, las tres maneras de limpiar el violín son con, eh, con un trapo normal, cada vez que lo toquemos. Al menos eh, puede ser cada tres o seis meses con algún líquido especial, el barniz... Y también, muy importante, hay productos que existen para limpiar las cuerdas. Lamentablemente eh, yo tuve un accidente con este producto y lo vacé lo al abrir el empaque, que, el empaque del envío. No fue la culpa, llegaron los líquidos bien, pero a mí se me cayó este. Me quedé pues, eh, sin probarlo, pero me parece una idea excelente que existan limpiadores para cuerdas porque podemos prolongar el uso de ellas. Les quiero mostrar dos eh, limpiadores que me hicieron favor de mandar desde Costa Rica. Estos limpiadores, si ustedes quieren probarlos al igual que yo, los pueden conseguir en una tienda que está en Ebay. Y aquí abajito voy a dejar la información. Y, y bueno, ese es el limpiador que probé y vamos a ver el demo. Ok, jamás, jamás van a hacer esto. Poner el violín boca abajo y limpiarlo de esta manera. Lo estoy haciendo nada más para fines demostrativos. Quiero explicarles que deben, debemos de recorrer el violín con un trapo seco y limpio absolutamente todas las partes de este. ¿Okay? Eh, yo estoy grabando con una mano y estoy limpiando con otra y por eso lo estoy haciendo. Lo que quiero eh, demostrar con este demo es eh, que estoy pasando el trapo por absolutamente todas las partes del violín, incluyendo por la parte donde está eh, la barbilla debajo de los tornillos. Estas son las partes que no debemos olvidar, a veces se nos olvida, debajo de las cuerdas, la espalda, entre el brazo y el violín, eh, debajo del puente también y también debajo de la barbilla. Bueno, estoy aplicando tres gotitas de limpiador de barniz en el trapo. No voy a aplicarlo directamente del barniz. Esto lo tenemos que hacer para cualquier limpiador. Ahora, eh, en forma circular y muy muy eh, suave, voy a pasar el trapo en cada una de las partes del violín. Principalmente en la parte frontal, que es donde el violín eh, tiene más brea. A veces nos olvidamos de esas partes que están en, entre una y otra cosa, por ejemplo, eh, debajo de la barbilla, eh, entre el puente, debajo del cordón, debajo del brazo. Y lo que trato de hacer es pasar absolutamente en todas las partes del violín la esquinita donde tengo el limpiador de barniz. Les repito, este procedimiento es para cualquier limpiador. Ahora eh, debajo de las cuerdas si es posible llegar hasta la cejilla está muy bien porque a veces hasta en la cejilla vamos a encontrar brea. No es lo más eh, recomendable porque el arco debería de pasar en el puente y no tan lejos, pero puede pasar. Y aquí esa es una parte que se nos olvida mucho, eh, debajo del puente. Aquí de nuevo les repito la, la foto para que veamos eh, dónde pasar el limpiador y sin quitar el puente bueno y así es como yo usé el limpiador, en este caso nada más amerito la parte frontal pero puede ser absolutamente toda, todas las partes del de violín el limpiador, lo que me comentaba la persona que lo fabrica es que... Eh, no daña el barniz, que, puede, que puedo usarlo con mucha confianza. Inclusive me comentaba que él tiene dos violines bastante costosos. Eh, uno, para que nos demos una idea de qué tan costosos son, de 8 mil dólares y otro de 24 mil dólares. Y él tiene toda la confianza del mundo de poner este limpiador en esos violines. Incluso por eso fabricó este limpiador, porque la mayoría de los limpiadores... Yo la verdad desconocía que hubiera algo así, pero yo sé que los limpiadores para violín los, de un, los debemos de usar con mucho con mucha cautela, eh, sin exageración. Que, li, que debemos de limpiar el violín solo si es estrictamente necesario. Con los limpiadores, ¿por qué? Porque el barniz del violín es muy muy importante. A veces... Cuando vamos empezando, nosotros desconocemos que tenemos que tener cuidados especiales con el violín, porque tenemos un violín sencillo, pero conforme vamos avanzando en nuestro aprendizaje, eh, nosotros requerimos otro tipo de instrumento, que es el caso de, de, de violines como estos, que a lo mejor tienen 5, 10, 15 años de secado del barniz. Para que lleguemos y limpiemos el barniz, pues no estamos demeritando la calidad del de violín, por eso es importante crearnos buenos hábitos. Entonces, eh, bueno, es lo que me llamó la atención de este limpiador, ya lo probé, sí me gustó, no, no no, puedo decirle si quita bien la brea porque yo siempre limpio la brea, trato de que cada vez que use el violín, lo limpio muy bien No quiero que quede nada de brea Porque ya he tenido malas experiencias con violines Pasados que he tenido eh, Mi primer violín Creo que tenía 12 años Era un tres cuartos Y es, se quedó lleno de brea Inclusive tuve la osadía El atrevimiento de ponerle agua de jabón Para quitarle la brea Fue un total fiasco El violín eh, pues ya no existe Ya no está con nosotros Pero fue un gran error hay cosas que vamos aprendiendo a la mala, pero si nosotros tenemos el conocimiento debemos de emplearlo para bien. Les voy a explicar la limpieza interna del violín. Lo que necesitamos es un poquito de arroz y ya. Lo que tenemos que hacer es introducir el arroz al violín y mientras yo introduzco el arroz les voy a explicar por qué. En las F o S del violín. Voy a introducir un poquito de arroz ¿El arroz por qué? El arroz es eh, bueno para la humedad Si el violín que está guardado por mucho tiempo Pues podemos introducir arroz Y quitar ese polvito que hay dentro de él También podemos dejar el arroz durante un buen tiempo Si el violín no va a ser ocupado ¿Para qué? Para que no tenga humedad Si ustedes eh, han podido observar Muchos estuches de violín tienen dos eh, indicadores. Uno es el indicador de la humedad, porque es muy importante mantenerlo a cierta humedad. El agua es el enemigo natural de nuestro violín, porque es madera. Y si se llega a mojar, el violín ya no va a servir, o al menos la parte que se moja no va a servir. Oye, estoy introduciendo una cantidad eh, generosa de arroz, y esto se recomienda hacerlo cuando el violín tiene un muy mal sonido. Cuando tiene un muy buen sonido hay gente que no quiere limpiar su violín porque va formando un sonido especial. Inclusive es, esa basurita que está dentro, ese polvito, lo hace sonar especial. Pero en este caso mi violín pues no, no lleva mucho tiempo, lleva menos lleva, lleva exactamente un año conmigo. Entonces bueno, lo que estoy haciendo es pasar el arroz por todas las partes del violín. Y lo que va a hacer es que si el, el violín tiene polvo, cuando yo saque el arroz por las mismas efes, pues va a salir también este polvo. Esta es la manera interna eh, de limpiar el violín. Es, esto lo recomiendo para violines pues, que ya tienen bastante tiempo o que, eh, o que están siendo usados por niños, porque los niños a veces son un poquito descuidados y sucios. Y si el violín pues, no, no va a ser usado, hay, hay, yo conozco casos de personas que heredan violines muy muy valiosos, pero no lo saben tocar o no tienen el tiempo para tocarlo. Esta sería también una recomendación para ellos, para que puedan cuidar el violín también por abajo ahora, eh, otra ventaja de usar arroz, es que hay una barra armónica, que nosotros le llamamos aquí en México el alma del violín, el arroz no va a dañar la barra armónica entonces no hay ningún problema y voy a insistir mucho en que no usemos jabón bueno, y la manera de retirarlo pues es sacando el arroz <ríe> por las ejes del violín. Para verificar que no haya quedado algún granito de arroz, lo que yo hago es agitarlo de todas las los ejes, el eje X, Y F, y Z. Y parece que no, que no hay ningún arroz. Si llegara a pasar, pues ya con el tocar el violín, pues voy a escuchar algún algún ra sonido raro. Les agradezco mucho por ver el video. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video, chao